Vamos a construir un gran proyecto que le dé respuesta a todo lo que ustedes nos han estado compartiendo el día de hoy. Un proyecto en el que quiero que todas y que todos ustedes estemos incluidos. Y que no sea el proyecto de Abel Salgado. Quiero que sea el proyecto de las y los zapopanos y donde todos ustedes que son, líderes de opinión que tienen liderazgo, que tienen presencia y que tienen un reconocimiento social, me puedan acompañar también y juntos lleguemos a la presidencia municipal.